Bueno, la información todo el tiempo nos lleva a todos lados y en este caso nos vamos a seguir por un tema de eh, un, un tema económico, una estafa. Eh, está en línea con nosotros Sergio Sobrecasas Acosta, que es subjefe de la policía, que nos va a contar un poco en detalle lo que ha sucedido y cómo la policía también está eh, así como señalada. ¿Cómo le va, eh, subjefe de la policía, cómo le va Sergio eh, Sobrecasas? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, acá estamos. Bueno, y la información que nos llega tenía que ver con con esta eh, estafa que han sufrido cordobeses aquí en Simoca. Es así, eh, es la información que salió a los medios eh, ahora, es eh, sobre el hecho ese que se está investigando que ocurrió el día sábado en horas de la tarde en una ruta de la provincia. Sí, y que señala a la policía como quienes habían pedido una coima eh, con exactamente a... eh, la denuncia que está por esta pareja de de personas que son cordobeses que sí. manifiestan que venían a hacer una visita acá a nuestra provincia a, a Simoca y bueno sufrieron este hecho ...que eh, eh, se está investigando por la justicia y e internamente también por la policía. Uh -huh. ¿Y tienen señalado, son, eran policías reales o eran personas que se hacían pasar por, por, eh, por policías? Eh, nosotros tenemos ya identificado, sí. eh, tenemos el, el vehículo que se trasladaban y, y quiénes son las personas... ...que ya están identificadas y desde ese momento, una vez que se tomó conocimiento, eh, se ordenó por la superioridad... Eh, le pase a disponibilidad eh, de estas personas hasta tanto continúe la investigación y la justicia determine eh, la responsabilidad que le ocupo que le en cada uno de los casos. Claro, esto esto entonces eran policías reales y la verdad que bueno lo que le genera la fuerza es un poco de vergüenza ¿no? porque hay, tanto, hay tanta fuerza que está haciendo un trabajo descomunal para que funcione y cuando estos policías generan esto lo que genera es un poco de vergüenza para el resto. Exactamente, y bueno, eh, son los lineamientos que tenemos del gobierno provincial, del Ministerio de Seguridad, que de estos hechos así eh, no, no se toleran, uh -huh. y la misma policía es la que investiga y, y tratamos de sacar a estas personas que si a futuro la justicia determina que fueron los causantes, eh, bueno, se toman las, las medidas correspondientes legales que... ...que tiene la repartición para para esta persona sacarla de de nuestro de nuestra repartición, uh -huh. bien dicho Ahora, el subjefe, eh, Sergio le puedo decir, ¿no? Sergio. Sí, sí, por favor. Ahora, ¿usted cuántos años tiene trabajando como policía? 33 años en la, en la fuerza. 33 años. yo ¿A qué voy con esto? Porque digo, 33 años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio... ...de tanta gente que ha visto usted perder la vida por defender la fuerza... Eh, defender al otro y de repente aparecen estos vivos que, que manchan la institución que que, que, que, que la verdad que, que nos da un poquito de bronca para el resto de la comunidad y está bien que esto suceda eh, esto de empezar a marcar decir este no es el camino exactamente bien eh, nosotros como conductores de la fuerza como el jefe de policía como quien les habla eh, bueno tenemos eh, esta esta función que tenemos ahora ...y venimos desde desde chicos, como sí. decimos nosotros... Desde ...que entramos a la fuerza... ...y es tratar de, de enderezar, de llevar hacia adelante nuestra policía... ...es la policía de todos los humanos claro. ...pero siempre tenemos lamentablemente... Eh, ...algún momento tenemos algunos hechos que realmente... ...como usted dice, a veces nos nos avergüenza... Mm. Y, ...y tener que salir a hablar y a, a decir lo que se está haciendo... ...que esto no quedó ahí nomás... ...sino que desde el primer momento de que se tomó conocimiento... Eh, a estas personas se las puso a disposición de la justicia, se informó a la justicia, la justicia está investigando Y también internamente nosotros eh, tomamos las medidas necesarias para que no continúen en, en, su, en, en el momento, en el, en el cargo que tenían Y están eh, en situación de disponibilidad de estas personas uh -huh. Qué pena, ¿no? Porque perder la carrera, el sacrificio que, que se hace para poder formar parte de la fuerza Para después enviciarse con estas cosas, empezar a pedir coima la verdad que, bueno, eh, mi respeto hacia usted y a toda la institución también, Sergio, porque ustedes dicen, bueno, nosotros estamos acá, somos representantes de la Fuerza y esto no debe pasar. También un mensaje para el resto, ¿eh? Para el resto, porque hay muchos policías buenos que dan su vida, que han perdido la vida trabajando para, para la Fuerza y que también entiendan que esto es para el resto también. Exactamente, y que si llegase a ocurrir, espero que no, nuevamente, y bueno, tenemos las la herramientas necesarias para para que estas personas no continúen en, en, en el puesto y se investigue. Esperamos la, que la justicia investigue y, y nos diga eh, si realmente fueron los responsables. y Bueno, se serán era, se las consecuencias posteriores claro. Nosotros en primer momento tomamos la determinación internamente, se le inician las actuaciones eh, administrativas correspondientes mm. y se le informó en primer momento a la justicia que bueno, también continúa investigando con con todo lo que se le acerca, todos los elementos que se le acerca, la identificación de las personas, eh, eh, eh, tenemos el mapeo de, de los vehículos que andan, que todos están, la mayoría de los vehículos que tenemos, casi el 99% con GPS, y bueno, esto nos da a que la justicia luego tome una determinación en base a la denuncia que hicieran esta, estas personas. Bien, su jefe ¿tenían eh, bueno algún, eh, alguna jerarquía? Eh, o ¿Hace mucho que eran parte de la fuerza, estas esta personas que están siendo eh, investigadas? Eh, sí, eh, son, es un, son dos o tres personas que están sí. siendo investigadas, eh, eh, tienen sus años en la repartición, son suboficiales, suboficiales. son suboficiales los que integraban esa patrulla, sí. así que bueno, estamos en esa... En esa investigación que continúa. Bueno, queremos agradecerla realmente por atendernos y por, por contarnos este detalle y dejar este mensaje a la población también de que confíen y que también hay en la fuerza que está investigando para que esto no vuelva a pasar. Muchas gracias. No tiene por qué. Muy buenas tardes.